¿Lo vas a subir a YouTube, cabrón. Vas a a YouTube, cabrón? Va a Facebook para que lo veas sí, no! ¡Ahí viene el perro! ¡No no, el tarro! La roca. ¡Oh! Se sacó la Yuya. Eh ah. hey, vieja, abrí esa puta figura que todos los clientes están esperando para ver qué onda en este video y vos estás tardando mil años, viste? Dale, rápido. A ver. Hasta el Tengo un pin. La que estamos, lo filmamos. Después lo subo al a YouTube como algo así. No tengo muchas posibilidades de, de a ver si figuras ahora. nuevas. Si, sí, si, sí, los más pretos son así, vienen todos desarmaditos. Claro, así pues nunca lo. Nunca pudimos abrir ninguno, si, eh y es para presto. Bueno, presto lo, lo que pagás es por calidad. Uh, que va presto esto, que va presto lo otro, pero la, vida, la realidad es que queremos ver como mierda queda armada esa puta figura. Así que dale, apúrate, vieja, que estamos esperando todos. es la primera vez que lo vemos, porque sí, como te digo, hay muchas figuras que nunca, la, nunca las vimos o sea, llegaron y se fueron, ¿no? Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Lo de bueno de los model kit, que por lo general la mayoría no viene abierto, excepto el halcón milenario El halcón milenario sí viene sellado y no lo podemos mover, es un bajón. Si sí, es para armar, es animalada, ese. Está una animalada. Estaba como 9500, carísimo. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Pero cuando son originales lo vale. ¿No iba a ir a Japón vos? Sí. si? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pero eso fue. Se te o fue, fue el la dólar a la, la, la mierda, pásica. ¿no? Si Imaginate, si ya era caro ya. Oh, Olvídate. Lo que no tengo no comprar nada, No, olvidate, ¿no? o sea. Encima también tenés que pasarlo por la aduana. Ya una vez que compras allá y lo traes para acá, tenés que registrarlo a la aduana sí o sí. ¿Sabes cómo está cobrando la aduana? ¿No? Sí, como le pasó lo a lo de los caballeros zodiacos, que vendieron a yoga y estaba mal el cuerpo. no todos esquina, ¿no? Es de dije que tenía te calidad. Sí, son buenos los detalles de la carta. A mí lo que más me va a imponer los temas de los muñecos, los detalles de la, de la carta. La mejor parte es que lo vendimos y no lo tuvimos que abrir. Esa <risa> <risa> es la mejor, eso nos deja bien parados. <risa>